Este vídeo lo hemos dedicado al Parabolixar. ¿Qué es y para qué sirve el Parabolixar? Pues se trata de un indicador que intenta encontrar posibles reversiones en la dirección del precio del mercado. Para esa estrategia necesitaremos combinar nuestro indicador con velas fuertes. Esto es una vela de fuerza que ha sobrepasado el parabolixar y por tanto le daremos que baja porque significará que hará un retroceso para seguir subiendo. En este caso, como hemos dicho, al traspasar el SAR y combinarlo con velas de fuerza, deducimos que este retroceso de dos velas verdes tras la gran vela roja significa que va a seguir bajando. Y este es exactamente lo mismo pero al revés. Las velas de fuerza son provocadas por noticias, en este caso son noticias que afectan a la libra. y en este caso las velas anteriores son cortas y con mecha y esta última vela verde es fuerte y sin mecha con lo cual hará un retroceso la siguiente vela